Amigos, retornamos nuevamente por aquí. En esta noche yo recibo la visita de alguien que... A mí me llena de distinción poder entrevistarlo aquí en este espacio, no solamente porque fue mi maestro, sino porque ha sido uno de esos seres humanos, esos dominicanos que nos hacen sentir orgullosos de poder compartir la nacionalidad con él. Me refiero al maestro Belalminio Ramírez, con quien en esta noche vamos no solamente a analizar el panorama político local, sino también a nivel internacional. ¿Y qué le espera al país y al mundo en los años por venir? Maestro, bienvenido por aquí a este espacio Teledebate. Muchas gracias, alumno. Para mí es un placer inmenso tener la oportunidad de conversar contigo para analizar el panorama nacional e internacional. Siempre he valorado tu capacidad y tu talento y cada vez que un alumno me entrevista es uno de los momentos de más gloria de mi vida. Es así, maestro, porque se ve que lo que usted ha sembrado, hoy usted será parte de esa cosecha, maestro. Muchísimas gracias. ¿eh? Maestro, el panorama nacional se pone muy interesante. Vemos que avanzan los días desde una óptica política. Vemos que República Dominicana empiezan algunos movimientos o aprestos. Maestro, haciendo una evaluación de manera general, ¿para usted cuál es la lectura que tiene en estos momentos el panorama político nacional, maestro? Estamos en un momento complejo, porque inclusive yo observo en el día a día que el liderazgo partidario está como empujando mucho, tratando de crear un clima electoral, pero la población no está en lo electoral. Cuando hacemos los estudios de clima de opinión pública y de conducta social, nos damos cuenta que las personas lo que están es pensando en su familia, sí. en la alimentación de los hijos, en la salud, en la educación, en el trabajo. Entonces, el tema electoral ahora mismo no es un tema relevante. Entonces, porque estamos viviendo una crisis económica, una crisis que deja la pandemia del COVID-19, y que ahora se va a agudizar por los efectos de la guerra sí. entre, entre Rusia con Ucrania. Entonces yo veo como un proceso de transición en la conducta humana, en el comportamiento. Un ciclo que se está cerrando, un ciclo político, y veo un proceso de deterioro de la partidocracia. O sea, la desafección política está ganando mucho terreno. La inmensa mayoría de la población no es parte activa de los partidos, no le interesa hacerlo, sobre todo en el segmento joven, en los profesionales y en la clase alta. Entonces, eh, hay una democracia post-COVID que es, se comienza a definir y que va a traer consigo un liderazgo post-COVID. Sí. Porque ahora con el efecto de la pandemia el estado emocional de la gente ha cambiado, la forma de vivir ha cambiado, la forma de pensar y de comportarse también. Entonces se necesita un liderazgo que haga empatía con esa nueva mente social. Y la mayoría de los liderazgos que tenemos son líderes del pasado, sí. que no están en capacidad de dar ese salto. Entonces esto también es lo empresarial. Muchas empresas han ido quebrando, otras están surgiendo. Va a haber un rediseño en el mundo empresarial. Hay un rediseño de una nueva sociedad en el sentido amplio de las palabras. Y en lo profesional hay un nuevo contexto. El éxito en cualquier profesión va a depender mucho del marketing personal y de que tú puedas hacer de tu vida una marca. Sí. Porque el hecho de que tengamos tantos profesionales jóvenes, ahora en la universidad lo estamos graduando a los 19 y 20 de grado, ya 21 y 2 maestrías, te hablan 4 y 5 idiomas. ¿Qué significa eso? Que va a haber mucha competencia por los puestos de trabajo. Esa es la nueva sí. sociedad. Entonces tenemos liderazgo eh, que se quedaron estacionados en el pasado, que no están dando el giro y que no van a entrar en la onda de esta nueva mente social que va cambiando muy rápido. Maestro, nuevo liderazgo, o como en su momento le llamaron el liderazgo del cambio, el presidente Luis Abinader, viene con esa campaña que se colocó cuando estaba proyectándose a las aspiraciones de campaña de cambio. Ese cambio, esa postura, esa nueva manera de gobernar del presidente Luis Abinader, ¿entiende usted que conecta con esa generación que usted dice y la situación que ha creado el COVID? ¿O cómo ve usted ese, ese tratar de conectar con la gente. El problema mayor que tiene la sociedad dominicana en el futuro inmediato es que se le ofreció un cambio y se hubo una revolución de expectativas. Sí. ¿sí? O sea, el liderazgo de Luis Abinader fue construido en base a un discurso de cambio donde ellos enfatizaban en que aquí nada funcionaba bien y que ellos lo iban a cambiar todo. Sí. Entonces ahora han llegado al poder en medio de una crisis sanitaria en medio de una crisis económica y han, han cambiado nada. O sea, ya va para dos años de gobierno y, y siguen comportándose como si estuvieran en una campaña electoral. Lo que siguen es ofreciendo. Entonces, eso va a traer consigo una decepción, un desencanto político. Y la antipolítica, que sociológicamente se llama desafección, sí. va a incrementar mucho porque... El hecho de que este gobierno no llene las expectativas va a crear una frustración social muy amplia. Y este gobierno no va a llenar las expectativas. Porque no es posible que Luis Abinadel haga un buen gobierno aunque él quiera. Porque es que las circunstancias económicas en que le ha tocado gobernar no se lo permiten. Yo realmente me preocupa mucho el hecho de que veo que él se quiere embarcar en un proceso de reelección temprano, en un proceso de reforma a la Constitución, cuando lo que debe hacer Luis Abinader es pactar con los partidos, con la sociedad, con el liderazgo nacional, para hacer un gobierno aceptable y mantener a la sociedad dominicana en un ambiente de armonía, de paz y de tranquilidad. Pero ellos no han dado tregua. Él llegó... Y ha seguido en campaña. Entonces a veces uno se confunde con el presidente Abinader. Tú no sabes si es el primer mandatario de la nación o si es un candidato buscando voto para el 24. Maestro, eso que usted menciona llama poderosamente la atención porque tenemos algo que la sociedad ha aceptado de este gobierno, el tema de la justicia. La justicia independiente, justicia independiente, ¿pudiera ser esto el elemento que ellos han podido lograr para conectar con esa población que usted dice que quiere algo diferente? Eso fue el ancla, ese fue el anzuelo para ellos conectar con los segmentos disgustados de la sociedad. Esos segmentos que siempre han venido diciendo que eh, la justicia, eh, hay una deuda social acumulada, porque los actos no tienen consecuencia, la impunidad. Entonces ellos abrazaron eso como discurso y eso le aportó mucho voto. Pero ahora desde el gobierno ellos están atrapados en su propio discurso, porque la supuesta justicia independiente es solo para perseguir a los funcionarios del gobierno pasado. Entonces a Luis Abinader su equipo de gobierno no lo ayuda porque este es el gobierno que ha enfrentado más escándalos de corrupción en la historia dominicana en el primer año. O sea, el equipo de gobierno no ha logrado hacer sinfonía con el, con el director de la orquesta, que es el presidente Luis Abinader. Él tiene una filosofía y un propósito, y la gente que lo acompaña busca otro. Esta gente llegó a hacer negocio, a acumular fortuna. Entonces, la visión de él choca con el propósito de ello. Entonces, el Ministerio Público ha quedado en una encrucijada. Comenzó persiguiendo a los del gobierno pasado, pero no pueden perseguir a los de este gobierno, porque muchos de los actos de corrupción de este gobierno vienen desde el tronco del gobierno mismo. Por ejemplo, hubo un caso de un ministro de Salud Pública, que cuando lo destituyeron dijo que una mafia una mafia en el mismo ministerio se había apoderado de la administración y lo habían hecho fracasar y el ministerio público no lo llamó a él para que identificara quiénes eran los cabezas de esa mafia. En un momento en que Salud Pública estaba gastando casi la mitad del presupuesto de la nación por la crisis sanitaria. Entonces, este es el otro caso de un ex procurador que está preso por un caso básicamente de una obra de que fue so, sobre sobrevalorada no, sí. pero el que ejecutó la obra es la segunda persona en poder en este gobierno porque la segunda persona en poder en, en, este, en los gobiernos no es la vicepresidencia es la el ministro de la presidencia entonces ahora la población ha ido perdiendo la confianza en el ministerio público y en la justicia entonces ellos están desesperados quieren que armar una reforma a la constitución que para un ministerio público más independiente pero es que para eso no hay que reformar Constitución. Porque al Ministerio Público tú lo haces independiente con un comportamiento, con una conducta. Además se pueden producir las leyes complementarias necesarias. Pero lo de la reforma a la Constitución es un espectáculo que quieren montar para mantener entretenida la oposición, para mantener entretenida la población y para ello ganar tiempo ante la situación de que el incremento del costo de la vida eh, está eh, haciendo que la población retroceda a niveles de pobreza y de miseria que ya habían sido superados. Entonces, el gobierno está atrapado. Este gobierno está en una situación muy difícil. A veces yo siento pena y preocupación por el presidente Luis Abinader, porque aquí lo, lo más duro no ha llegado. La crisis económica más intensa va a ser el año próximo. Estaba proyectada para el año próximo, sin que llegara la guerra Rusia-Ucrania. Ahora ya lo que se ve es que pudiéramos tener dentro de un año combustible casi a 500 pesos al galón. Y ustedes se imaginan lo que eso va a significar para este país. Entonces, eh, un gobierno que llegó en medio de una crisis y comenzaron a gastar como lo loco, como lo degaritado. Gataron lo que encontraron, cogieron prestado a todo el que le prestó para gastarlo, cogieron prestado más de lo que necesitaban, porque ellos asumieron una filosofía de que gastar mucho y gastar bien. Eso es como tú que estés ganando 100 mil pesos mensual y tú gastes medio millón para hacer burto, para que meterte en un club de ricos que no, no es tu club ni tu nivel. Eso fue lo que hizo este gobierno. Ahora mismo, vemos en esta semana algo que da esta vergüenza, que van y hacen un burto en New York y dicen que va a comprar el edificio donde está el consulado y las oficinas para no pagar alquiler, dieron 1.400.000 dólares como iniciar y ahora dicen que no pueden pagarlo y la República Dominicana va a perder 1.4 millones de dólares. Entonces uno dice, ¿y dónde está la planificación? ¿Qué gobierno es este? Maestro, eh, quiero interrumpirle ahí porque eso que usted dice nos llama la atención a todos, sería algo, un golpe muy duro. Pero maestro, yo veo que el presidente Luis Abinader, cada vez que tiene un tema puntual, emite un discurso, cuatro, cinco, seis minutos, una manera de estar siempre en contacto y comunicándole a la población. ¿No puede ser esto un elemento también de proyectar esa figura eso, y colocarlo? Eso como... es un error. Porque el asunto es que Luis Abinader está hablando más de lo que debe hablar porque tiene un gobierno que no comunica bien. Entonces las cosas que deben comunicar los directores y los ministros le está comunicando él. Entonces ellos lo que están es reventándolo. Porque es que lo que tú exhibes demasiado más de la cuenta, tú le dañas la imagen. Entonces ya la imagen de Luis Abinader se ha deteriorado mucho. Porque aborda temas que no son, por ejemplo, ¿qué sentido tiene un presidente ir a decir de que, que van a dar clase de merengue? Es un acto solemne con un jefe de Estado de otro país. Eso debe decirle un ministro de turismo. O sea, este hombre te dice todo. O sea, entonces eh, ahí han fallado. No sé si es que él no deja que lo dirijan o si es que los funcionarios se están agachando porque las cosas no andan bien y quieren creer que se equivoque ser presidente. Pero eh, yo veo que este es el gobierno que mejor com peor comunica en la historia de la República Dominicana. Y tiene implicación, sí. porque es que la mayoría de los funcionarios de este gobierno son empresarios. Los empresarios, por naturaleza, hablan poco. Sí. Eh, o sea, un, un perfil del empresariado es hablar poco. Y hacer más. Y hacer más. Entonces, si tú colocas a los empresarios en los ministerios, los empresarios no van a estar dando declaraciones diarias, ni van a estar aquí en los programas con ustedes, ni van a estar dando ruedas de prensa, porque ellos no están educados para hacer eso. Entonces, esa es la desesperación y el problema que tienen, que estar haciendo lo que le corresponde a ellos hacer en materia de comunicación. Oh, yeah. porque si fueran académicos tú, tú por ejemplo un gobierno de académicos nosotros los académicos hablarles como comer sí, sí. Y sí, sí. porque esa es nuestra naturaleza patológica entonces tienes un gobierno muy malo para la comunicación en un momento en que la comunicación es fundamental es así. Maestro, tenemos que hacer una pequeña pausa porque sé que se pone interesante esta conversación con usted. Pero yo quisiera que al retornar viéramos un poquito el ámbito internacional, pero me gustaría, maestro, si es posible, que analicemos la situación que veo que en los principales partidos se avecinan como algún tipo de crisis. ¿Qué le parece? Sí, me parece muy bien. Muy bien. Hacemos una pausa, retornamos de inmediato con todos ustedes.